Oli, esto es un ejercicio básico para mejorar la afinación Para eso necesitan un piano Y si es que no tienen un piano, cualquier otro instrumento Y si es que no tienen cualquier otro instrumento Pueden instalar la aplicación Perfect Piano Lo que vamos a hacer es tocar y cantar junto al piano las notas Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do De esta manera Una vez que están en el piano tienen que encontrar este patrón de notas Dos teclas negras, tres teclas negras. Dos, tres, dos, tres. Todo el piano se mueve así. Y donde encuentran estas dos teclas negras, van a encontrar aquí las notas do, re, mi. Recuerden, dos teclas negras, do, re, mi. Y el resto, fa, sol, la, si. Do Do Do, do. Asegúrense de tener certeza de que están cantando esa nota afinada De que sientan que están en armonía con la nota Si es que sienten que hay algo raro, lo más seguro es que está desafinada Y una vez que la tengan, van a seguir tocando el resto de la escala De la misma forma, lento, con mucha calma, escuchando cada nota Do Re Mi, fa, sol, la, si, do. La idea es que repitan el ejercicio muchas veces y siempre lento, muy lento, con mucha calma, escuchando cada nota por separado. No se apuren, no intenten hacer do remis, no, lento. Tocas la nota, la escuchas y la cantas. Do, y te aseguras, escuchas con calma, revisando que esté bien afinada. Y cántala con seguridad, sin duda. Cuando tengas la nota afinada, cántala con seguridad. Do... Se me movió Ese es el ejercicio muy, muy, muy básico para trabajar la afinación Comiencen siempre con el piano, con calma, lento Y ya después van a poder intentarlo sin el piano Y luego van a poder bajar con la escala y así Un abrazo, espero que les sirva Por Cualquier duda, me la escriben